Hola, ¿qué tal? En este vídeo vamos a ver el siguiente circuito combinacional estándar. En particular, nos vamos a centrar en lo que se conocen con el nombre de memorias ROM. El nombre de memoria ROM viene de su acrónimo en inglés de Read Only Memory, que como su nombre indica son memorias de solo lectura. Estas memorias se encargan de almacenar información de forma no volátil. Esto significa que una vez que se suspende el suministro energ energético, una vez que se desconecta de la corriente, la información almacenada en estas memorias no se pierde y sigue estando disponible para la próxima vez que se suministre corriente eléctrica, ¿OK? Típicamente estas memorias suelen ser de lectura rápida pero la escritura o bien es muy lenta o bien es imposible. De ahí su nombre de Read Only Memory. Entonces, ¿cómo está una, cómo se guarda la información en una, en una ROM? O en una memoria en general, esto se podría aplicar a, a cualquier memoria. La información en las memorias de los ordenadores se organizan o se almacenan los datos, se, se almacenan en forma de matriz. Típicamente estas memorias van a tener N entradas y M salidas y vamos, eh, y vamos a poder ir consultando la información almacenada en la matriz por cada una de las filas que tiene. Es decir, si tienen M salidas, vamos a tener tantas salidas como columnas tenga esa matriz y vamos a tener tantas entradas o el número de filas, mejor dicho, el número de filas de la memoria va a ser igual a 2 elevado al número de entradas, ¿vale? Por ejemplo, imaginaros que tenemos una memoria de 2x3, de un tamaño de 2x3. Esto significa que tenemos dos entradas y tres salidas. ¿Cuántas filas y columnas va a tener esa memoria? Esa memoria va a tener 2 elevado a 2 filas, es decir, 4 filas y 3 columnas, ¿Okay? ¿Y cómo se va a comportar? Pues, como decíamos, a la salida vamos a tener la información de una de las filas de esa matriz. ¿De qué fila? De la que esté apuntada con las entradas. En la entrada nosotros vamos a indicar un valor que va a ser la dirección de cada una de las filas. Las filas van a estar identificadas con una dirección. Volviendo a este ejemplo, habíamos dicho que tenía dos bits de entrada. Por tanto, la primera fila tendrá la dirección 00, la segunda fila tendrá la dirección 01, la tercera la 10 y la cuarta la 11. O dicho de otra forma, direcciones 0, 1, 2 y 3. El valor que tengamos en la entrada lo que hará es simplemente seleccionar la fila que nosotros queremos ver a la salida. Por ejemplo, imaginaros que en la entrada tenemos el valor 2, es decir, el valor 1, 0. ¿Qué veremos a la salida? A la salida veremos el valor de la fila 2, que es esta de aquí. Por tanto, a la salida tendremos 1, 1, 0. Si hubiésemos tenido seleccionada otra fila, pues el valor que veríamos a la salida, a esas tres salidas, sería el valor de la fila correspondiente. Así que, de forma general, las memorias ROMs van a venir indicadas, van a venir caracterizadas por el número de entradas y el número de salidas, es decir, n por m. Y, internamente, la información que estará almacenada la podemos ver desde un punto de vista lógico, como una matriz de 2 elevado a n filas, siendo n el número de entradas, y m columnas, siendo m el número de salidas. ¿Cómo van a estar implementadas internamente las memorias de tipo ROM? Pues vamos a poder tener, vamos a, existen dos tipos de implementaciones. Vamos a ver dos tipos de implementaciones. La primera es la que se basa en el uso de una puerta OR. En estas implementaciones, para una memoria ROM de n por m, lo primero que nos encontramos es un decodificador de n entradas, este de aquí. Este sería el decodificador de n entradas que tenemos. Un decodificador de n entradas tiene 2 elevado a n salidas, así que de cada una de estas salidas, de cada una de esas 2 elevado a n salidas, nos salen unas conexiones que vamos a llamar word lines que simplemente son la extensión de la conexión de cada una de las salidas del, del decodificador. ¿Okay? Luego, si la ROM es de un tamaño N por M, ya hemos dicho que tendrá un decodificador de, de tamaño N, vamos a tener también M puertas OR, tantas puertas OR como salidas tiene la ROM, eh, la ROM que, que queramos construir, ¿ok? Y esas puertas ORs lo que se hace es se conectan directamente a cada uno de los word lines que queremos que valgan uno. Dicho de otra forma, todas las casillas que queremos que valgan uno deberán conectar su OR correspondiente con su wordline correspondiente. Ahora, después, lo veremos más claramente en un ejemplo. Imaginaros que queremos construir una ROM de tamaño 2 por 3. Esta ROM, como hemos dicho, va a corresponder a una matriz de cuatro filas y tres columnas. En particular, imaginaros que esta es la matriz con los datos que yo quiero almacenar. Internamente, este, eh, cómo podremos implementar la ROM utilizando una puerta OR, como hemos dicho que tiene dos entradas, necesitaremos un decodificador de dos entradas. Este decodificador tendrá cuatro salidas con sus wordlines correspondientes, cada uno de estos cuatro wordlines, y como tiene tres salidas, pues vamos a tener tres puertas OR. La primera de la puerta OR corresponderá a esta columna. Podemos etiquetarla. Llamémosle a esto O de 0, pues O de 0 va a ser esta, esta columna, O de 1 va a ser esta columna y O de 2 va a ser esta columna de aquí. Y lo único que tengo que hacer es, para cada una de estas columnas, mirar cuáles son los valores que valen 1. En este caso, la función tiene que valer 1 cuando ponen la dirección, mejor dicho, en este caso la, la puerta la primera columna de la OR ha de devolver un 1 cuando la dirección de entrada es 0,1 o 1,0. Por tanto, lo que tengo que hacer es conectar las salidas 0,1 y 1,0 las salidas del decodificador que corresponden a esta casilla y a esta casilla la 1 y la 2 que coinciden con sus direcciones la tengo que conectar a la puerta OR. La, la segunda columna la segunda columna va a tener su puerta O correspondiente, hemos dicho la O1, y esta columna o esta puerta O1 necesita conectarse con las casillas que corresponden a la salida 0, a la salida 1 y a la salida 2. Entonces haríamos a la salida 0, a la salida 1 y a la salida 2. ¿Ok? Y por último, la última columna solo tiene un valor 1. En este caso, ni siquiera haría falta una puerta OR, pero bueno, la, la indicamos, entonces esta puerta OR solo correspondería con la salida, o solo habría que conectarla con la salida 1 del, del decodificador, con la Y1. La pregunta es, ¿esto que vemos aquí se está, se está comportando de la forma que nosotros queríamos? Es decir, por ejemplo, cuando a la entrada tengo un 1, 0, en la salida, ¿tengo realmente los valores 1, 1, 0? Vamos a probarlo. Si yo a la entrada tengo el valor 1, 0, aquí tengo un 1 y aquí tengo un 0, ¿qué salida se me activa del decodificador? La única salida que se me activa es esta de aquí. Las otras salidas son 0. Con estas condiciones, teniendo la primer, el primer word line igual a 0, el segundo a 0, el tercero a 1 y el cuarto a 0, a la salida de cada una de las puertas, ¿qué valor voy a tener? Pues vamos a fijarnos. En esta puerta tendré un valor 0, que me viene de aquí, y un valor 1. 0 o 1 es 1. En esta eh, puerta de aquí tendré el valor 0, el valor 0 y el valor 1. 0 más 0 más 1 es igual también a 1. Y en esta puerta OR de aquí tendré el valor 0 únicamente, entonces la salida es 0. Así que esto, la salida era 1, 1, 0, con lo que esto corresponde a lo que yo quería almacenar, al valor que yo quería obtener cuando ponía esta dirección de la matriz lógica que estoy implementando físicamente con un decodificador y puertas eh, OR podéis hacer la comprobación para cualquier caso de los que tenemos aquí y veréis que sigue siendo válido. La segunda forma que vamos a ver para implementar una memoria ROM, como hemos dicho antes, va a ser la basada en transistores. En esta forma tenemos una ROM igualmente de n eh, en entradas y en salidas, de n por m, entonces volvemos a volver a tener un decodificador con n entradas de datos, por lo tanto este decodificador volverá a tener 2 elevado a n salidas y estas salidas estarán de nuevo conectadas con lo que se llaman los word lines, que son simplemente extensiones, líneas de extensión de eh, de estas salidas. A diferencia del caso anterior, en lugar de tener m puertas eh, m puertas OR, vamos a tener m líneas de conexión llamadas bitlines. Estas bitlines son líneas que cruzan a las anteriores de forma horizontal y que se unen a las wordlines. Las wordlines y los bitlines están conectados a través de un transistor de la forma que podéis ver aquí. ¿Ok? Nos encontramos que en cada cruce entre una bitline y un word line hay un transistor de ese tipo. Por tanto, tenemos n por m transistores, porque tenemos, eh, perdón, 2 elevado a n por m transistores, porque tenemos 2 elevado a n word lines y tenemos m bit lines, tantos bit lines como salidas tiene eh, la, la ROM, el circuito ROM. Ok. En este caso, en lugar de tener que hacer conexiones con las puertas OR en los casos en los que teníamos que o queríamos que la matriz almacenara un 1, lo que vamos a hacer es destruir o, conect, o desconectar, dependerá de cómo esté montada la ROM, si se pueden hacer conexiones y desconexiones, o simplemente destruir el transistor o las conexiones del transistor con, las, con el wordline y los bitlines de los casos en los que queramos almacenar un 1. Dicho de otra forma, cuando queramos almacenar un 1 o queramos que en esa posición lo que se devuelva sea un 1, lo que tenemos que hacer es no tener transistor. Lo desconectamos o, o, o lo destruimos, ¿vale? Cómo vamos a representar, la, la forma de representar esta información es lo que se conoce como las la ROMs con dot notation, con la notación basado en puntos en castellano, pues siempre que queramos que haya un valor 1, lo que vamos a hacer es marcar un círculo. Básicamente es marcar las posiciones que hay que desconectar. ¿ok? Y las posiciones que no hay que desconectar del transistor, es decir, las posiciones en las que queremos, o los cruces en los que queremos un transistor, no tendrán ese dot, ese, ese punto marcado. ¿okay? Vamos a ver ahora cómo se comporta los casos en los que tenemos un transistor y los casos en los que no tenemos un transistor. Siempre los bit lines se encuentran conectados a valor alto, dependiendo de la tecnología que usemos, esto pueden ser 5 voltios, 3 voltios, etcétera, como ya vimos en el tema correspondiente. Así que siempre vamos a tener esto conectado, pues por ejemplo, a 5 voltios. ¿vale? Todos estos bit lines van a estar conectados a 5 voltios. Si yo en los word lines he puesto un punto, significa que en el cruce entre el word line y el bit line he puesto un punto, significa que ya no hay conexión con el transistor. Entonces lo que tengo es lo que veis en esta representación, en este esquema de abajo. Aquí yo tengo más 5 voltios, como esto no está conectado con nadie, al final de la línea yo también voy a tener 5 voltios, aquí al final de la línea tendré 5 voltios, así que si tuviese una línea toda con valores dot, con todo lleno de dots, al final lo que tendría sería 5 voltios, ¿ok? Vamos al otro caso, al caso en el que eh, no tenemos un dot, no tenemos un punto, por tanto el transistor no se ha desconectado. Esto vendría representado por el esquema que tenemos arriba. Okay, en este esquema nos encontramos que esta sería la conexión del eh, que nos encontramos entre el cruce del word line y el bit line en esta, en esta conexión pues tenemos aquí más 5 voltios como hemos dicho siempre ese más 5 voltios está conectado a un transistor cuya gate cuya puerta gate está de aquí está conectada al word line y la otra parte del transistor está conectada a tierra. Por tanto dependiendo del valor del word line la puerta del transistor estará abierta o estará cerrada. si el transistor está cerrado es decir el word line tiene valor cero si el valor del word line tiene valor cero este transistor estará cerra cerrado y los 5 voltios seguirán pasando o seguirán yendo a, a sí, avanzando. En, en el bit line hasta el próximo transistor que tuviéramos. Por el contrario, bueno dicho de otra forma, si el word line está a cero, su comportamiento es como cuando no tenemos ningún transistor. Si por el contrario el word line vale 1, lo que hace es abrir o conectar, activar el transistor, la conexión eh, entre la, las otras dos partes del del transistor y lo que hace es que este 5 voltios deriva a masa y C, o, o, o la tensión que pasamos a tener en esta línea serían 0 voltios. Así que de forma general en las salidas vamos a tener el valor 1 excepto cuando en alguno de los Lugares que no tenemos indicado el punto, es decir, en alguno de los lugares que aún eh, se encuentra el transistor conectado al word line y al bit line, pues siempre y cuando vamos, vamos a tener uno, siempre y cuando alguno de los cruces que no tienen punto valen uno. Ok, entonces, por ejemplo, en este en este en, en este ejemplo que tenemos aquí, para la última columna, esta de aquí. Si yo tenga, independientemente del valor que tenga en Y3, si yo tengo un 1 o un 0, aquí siempre me va a valer 5 voltios, ¿ok? Cuando yo tenga ceros en I2, I1, y 0 también voy a tener 5 voltios aquí, porque hemos dicho que cuando en el line había un 0 se comportaba como el caso de no tener transistor. Pero, ¿qué va a pasar cuando esté activado esto? La, la línea I0, o esté activado la línea I1, o esté activada la línea I2. En estas líneas yo tengo transistores, y hemos dicho que si nos encontrábamos con alguno de estos transistores activo, la, el bit line, la tensión del bit line derivaba a tierra, y, y ese valor pasaba a ser 0. Entonces, en el momento que se active I0, I1 o I2, la salida va a ser 0. Así que para esta última columna, para las combinaciones de entrada 0,0 0, vamos a tener el valor 0. Para la combinación de entrada 0,1 vamos a tener el valor 0. Para la combinación de entrada 1,0 vamos a tener el valor 0. Es decir, si se activa cualquiera de estas, se produce la conexión del transistor y, y, y perdemos la tensión. Y para, únicamente para el caso 1,1 1, lo que vamos a tener es el valor 1. Por el caso 1,1, 1, la única línea que se activa es esta. Esta línea, como no tiene transistor, pues no varía el valor del bitline y este sigue siendo valor alto, es decir, un 1 lógico. Así que tendríamos, eh, tendríamos representado el valor, eh, o en esta columna tendríamos almacenado los valores 0, 0, 0, 1 de una columna, de la última columna de la matriz. Ya veis de forma general que lo que podemos ver, lo que podemos decir, es que cuando quiera almacenar un 0, no pongo punto, es decir, mantengo el transistor, cuando quiera almacenar un 1, tengo que poner un punto, indicando que desconectamos el transistor, indicando que no hay transistor. Veamos un ejemplo más en concreto, imaginaros que quiero representar eh, este una, una ROM de dos entradas, y tres salidas eso significa tener cuatro filas una matriz de cuatro filas y, y tres columnas por tanto voy a tener cuatro word lines y voy a tener tres bit lines cada uno de los bit lines me va a representar una de las columnas de la la matriz podemos considerar el mismo orden vale de izquierda a derecha y lo único que tengo que hacer es ir a las intersecciones que corresponden a los unos y ponerle un punto, indicando que ahí desconecto el transistor. Por ejemplo, para la primera columna tengo que desconectar los transistores del 0,1 y del 1,0. Este de aquí y este de aquí. Para la segunda columna los transistores que tengo que desconectar son el del 0, el 1 y el 2. Y para última columna, el transistor que tengo que desconectar es el del Y1, el de todos los casos en los que vale 1. Esta notación, para representar cómo se implementaría internamente una, una ROM, es lo que se llama la dot notation. ¿ok? Y inter cuando representamos una o usamos la dot notation, lo que estamos diciendo es que internamente usamos transistores. Y cuando usamos la representación de una puerta OR, lo que estamos diciendo es que internamente utilizamos una puerta or. OR. De forma general, podemos decir que la ROM, su funcionalidad básica o principal es el almacenamiento de datos. Pero esto nos va a facilitar también poder llevar a cabo implementaciones de funciones. Nosotros vamos a poder utilizar puertas o, perdón, mejor dicho, circuitos ROM para implementar funciones. ¿Cómo? Pues básicamente para implementar funciones lo que vamos a hacer es que la ROM almacene los valores, los datos correspondientes a la salida de la función. Pues ya sabéis que una función la representamos como una tabla de verdad. Una tabla de verdad no es más que una matriz de 2 elevado a n filas y si solo tengo una función de una columna, por tanto, para implementar una función de n variables, podré utilizar una ROM de n por 1. Es decir, una ROM que es capaz de almacenar 2 elevado a n filas de tamaño 1, de una columna, de un bit. Con, y al contrario, si yo tuviese una ROM de n por m, lo que podría implementar son m funciones, porque tiene m columnas, de n variables, porque tiene 2 elevado a n filas, ¿ok? Vamos a ver un ejemplo. Imaginaros que tenemos esta función, así que tenemos que implementar una función que tiene dos variables. ¿Qué tamaño de ROM voy a necesitar? Pues necesito una ROM de 2 por 1. Desde un punto de vista lógico, esta ROM de 2x1 es una matriz de 2 elevado a n filas, es decir, cuatro filas y una columna. Eso lo tengo representado aquí. Y si lo que quiero es utilizar una ROM basada en transistores, tengo que utilizar la dot notation. Y eso que va a suponer, eso que va a representar, va a significar que internamente tengo un decodificador. De dos entradas de datos, porque tenemos dos entradas en la ROM, y con un bit line, con una línea que para cada cruce con cada word line tenemos un transistor. ¿Ok? Desde un punto de vista lógico, desde el punto de vista de la matriz, ¿qué información es la que quiero almacenar? Pues quiero almacenar 1, 1, 0, 1, que básicamente son los valores de la salida de la función. ¿Por qué? Porque de esta forma, cuando la entrada yo tenga la dirección 0,0, es decir, los bits de entrada son el 0,0, pues lo que tendrá la salida es un 1, que era lo que yo quería. Cuando tenga 0,1, el valor que tendré a la salida es un 1, que era el que tenía que tener esta función. Cuando tenga 1,0, lo que tendré será un 0, que coincide con la de la función, y cuando tenga 1,1, 1, pues tendré un 1. Como veis, yo almaceno los datos que quiero tener a la salida para cada uno de los valores de esa función. Así que en, en la, la ROM tendría que tener conectada como entradas la A y la B. Y a la salida, pues tendría el único bit line que necesito sería la, la Y. Os ¿vale? lo pongo aquí para que lo veáis mejor. Sería la Y. ¿Ok? Y lo que habíamos dicho. En esta, en, en, en esta implementación, en la implementación basada de, en transistores, lo que tengo que hacer es desconectar los transistores para los cuales tengo que escribir o almacenar un valor 1. Y esto lo representaba con un punto. Dicho de otra forma, cada uno de los valores 1 se transforma en un punto. Entonces, para, la para el caso 0,0, para el caso 0,1 y para el caso 1,1, tengo que tener puntos. De esta forma, deshabilitando estos transistores, yo lo que tendría en esta ROM es implementada esta función lógica. Y bueno, esto lo podría extender a cualquier tamaño de, de ROM. Si tengo una función lógica de más variables, pues simplemente sería tener una ROM con más entradas. Siempre siendo el número de entradas de la ROM igual al número de variables que necesite. Y si necesito implementar más de una función de ese tamaño, pues puedo tener una ROM con tantas salidas como funciones necesito implementar. Si necesito implementar, pues cuatro funciones, por ejemplo, necesitaré una ROM de cuatro salidas. ¿OK? Pues nada, esto era todo lo que os quería explicar sobre memoria ROMs y nada, hasta el próximo vídeo. Gracias por todo.